al sorteo 45.15 de Dorado Mañana para hoy martes 9 de mayo. Nos acompañan las delegadas del Grupo Empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Cada día son más los colombianos que ganan en la red más grande de Bogotá y Cundinamarca. Apuesta legal en Paga Todo y date el chance de ganar. Mucha atención, apostadores, este es el resultado ganador. 9, 7, 0, 0. Tenemos el resultado ganador, 9700, 9700, delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Felicidades a los ganadores, juegue siempre, para todo, para todo. Para todo! Feliz día.